Dios de la luz y la oscuridad, hoy venía a hablarle de la magia de la ciencia. La ciencia ha conseguido establecerse como la verdad. ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! O sea, nadie tiene más... ¿Verdad? Que la ciencia, nadie porque tiene más ha razón. vendido como que ella sí. no tiene la verdad absoluta. No sí, sí, va de modesta, va de modesta, exacto. va de que hace teoría. es una, sí. una zorra, es una <risa> zorra. <risa> Yo, hipoteoría del Big Bang, es una teoría, la, la, la. Lo ¿No ha hecho un tetraplejo. Te vais a pegar. <risa> No está da pena este pobre hombre, sí me que le ha, dedicado su vida, ha dedicado su vida a esta película, y no te la vas a creer. Yo creo que lo han ganado por pena Era Stephen Hawking. Nunca lo había visto así, Yo pero puede tampoco, pues... me acabo de dar cuenta ahora. ¿No el Stephen Hawking, el tío, ay, ay, te cuento la historia del Big Bang de una lentejita. Una lentejita que explota y salen mundos y soles y agujeros negros. Yo estaba obsesionado con los agujeros negros y tú sabes por qué igual que yo, ¿verdad? Es más, conocen su historia con lo de la movida de su mujer sí, y su que se cuidadora? Con la enfermera. eso Ahí sí admiro a Stephen Hawking, ahí sí me parece un genio. Ole tu huevo con el síndrome de la tetraplégica y tal y cual, fugarte con la enfermera. Ole Stephen Hawking, esa es la historia que me tienes que contar y no la puta mierda de mi mamá, la lentejita que explota. Me cae por culo con esa mierda. Eso lo escribiría de bajón cuando estaba con la mujer. <risas> Yo quiero ver lo, las canciones que hizo después con la enfermera. A mí lo que me interesa es la, la discografía de Stephen Hawking. <risas> Seguro que le hizo alguna canción y le cantaba canciones a la enfermera. <risas> y otra interrupción bidimensional. Sí. Vuelves a ser raptado bidimensionalmente. No ah, bueno. Vale. Bueno. Vale. Total que no sé por dónde íbamos, pero me gustaba. Eh, Esto, el Big Bang, el Big Bang, el Big Bang, una lentecita explota y sale todo, la galaxia los soles, los universos, todo, tu padre, tu madre, el Everest, tu novia, todas las mujeres que te gustan y las, las películas todo sale de una lentecita que explota. Pero bueno, pues puedes dar un poco más de datos. Sí, matemática, física, matemática, física, matemática física. ...para decirte que todo, básicamente tú estás aquí... ...tu hija, todo todo el mundo, toda la humanidad está aquí... ...todos estamos aquí... ...por casualidad. <risa> <risa> por casualidad, eso es todo. ¿Sí? Científicos han descubierto que todo es por casualidad. Tío, pero qué mierda es eso. <risa> pero te has comido y has hecho libros y libros... ...para decirme que esto es por todo, es por casualidad... Que no hay una inteligencia en la naturaleza, que el listo eres tú. Que me dices que todo es por casualidad. Pero ¿de qué vas? Ay. Pero es una teoría. ¿Qué? Una ah, teoría. sí, sí. bueno pero no, es una teoría. Es una teoría. No me peguen, no me pegues Es una teoría de un Se Lo va a pegar a mío. Y además no de... Bueno, total. Eh... La magia... ...de la, la ciencia... ...claro, han hecho, han hecho juguetes mágicos... ...como los móviles, los ordenadores y tal... ...y entonces claro, son chamanes de un éxito espectacular... ...ningún chamán de tribu te hace uno, un móvil, ¿sabes? <risa> Puede hacer que llueva, esto sí... ...pero que un móvil no se meten en esas mierdas... ...no se complica tanto la vida... ...no son tan gilipollas... <risa> ...porque estas es ¿para qué ¿para interrumpir? ¿para estar inmediato ahí? ¿cuánto tiempo...? ¿Qué, qué, qué rituales, ¿A qué rituales te invita un, un, un juguete endemoniado de la ciencia? Porque yo creo que están endemoniados. Los juguetes estos están endemoniados. Entonces, eh, te propones rituales de sumisión, tienes que ponerte mirando para abajo, ...tienes que por darle a la tecla... ...exactamente como quiere el bicho este que le des... ...y si te equivocas no te hace ni puto caso... ...por mucho que le grites... ...nada, la violencia le suda la polla... ...no te tiene miedo... ...no te tiene miedo en absoluto... ...no lo puedes intimidar lo más mínimo... ...hace sí. lo que le sale de los cojones... ...y si y lo te... rompe te va a doler a ti... ...y si lo rompe encima... ...te duele más a ti que a él... ...a él le suda la polla también... ...estás en manos... ...de un, de un, de un ser no vivo... ...tu vida... Está en manos de la muerte. <risa> la muerte en vida. Vale, me estoy pasando, perdón. <risa> eh, la movida. Este, ¿Este cacharro realmente te hace más feliz? ¿Te da más momentos felices? ¿Tienes más momentos felices desde que tienes este cacharro que antes de tenerlo? ¿Has analizado esto alguna vez? Lo tengo guardado en el... qué tiene guardado dónde los tiene guardados en entonces no tienes que acordarte de ellos ni, ni contárselos a nadie Exacto. no los revives no vuelves a...